Saludos comunidad biocéntrica, un lunes más con un, un nuevo tema que esta vez se trata de el valor de la consigna y aunque es un tema que ya hemos hecho en algún otro vídeo, insisto en él porque quiero contarte una, una experiencia que estoy llevando a cabo, pero también quiero invitarte a que te quedes hasta el final del vídeo porque voy a, a compartir contigo una noticia que puede interesarte mucho. Entonces eh, te invito a que te quedes hasta el final, porque será en el final que la voy a contar. Bien, eh, el tema está, hablando de la consigna, está en que, eh, bueno, en todos los años que yo llevo facilitando, que ya son unos cuantos porque me titulé en el 2008, aunque desde el 2007 ya tenía autorización de, de, de mis directores de la escuela, Silvia Eich y Luis Octavio Pimentel, uh, pues bien, eh, nunca se me había ocurrido como repetir uh, sesiones, repetir sesiones, íntegramente, con la música y con, y con la propuesta, ¿no? Nunca, o sea, sí que es verdad que he utilizado sesiones, pero siempre las he modificado, algún ejercicio, alguna música, ha cambiado, o sea que nunca han, han llegado a ser, pues, eh, las mismas. Entonces, eh, en los dos grupos de iniciación que empecé el año pasado, en septiembre del año pasado, pues llevamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eh, con lo cual son cuatro meses. Y en enero decidí que, que iba a hacer eh, las mismas sesiones, al menos nueve sesiones seguidas, exactamente iguales desde el inicio. Porque mi interés eh, de investigar, qué es lo que me ocurre eh, siempre para seguir profundizando ¿no? y aprendiendo pues mi interés eh, está basado, dijéramos en qué ocurre cuando yo hago la misma sesión, exactamente la misma sesión con las mismas uh, músicas y la misma propuesta um, después de cuatro meses ¿qué ocurre? mi intención era Valorar el grado de integración del movimiento, ¿no? de la vivencia, del movimiento motor afectivo. Valorar en estos cuatro meses, eh, basándome en los mismos ejercicios y las mismas músicas, cuál era el grado de integración eh, afectivo motora. Eh, y llevo escasamente tres sesiones y esta semana será la cuarta, y te puedo decir que lo que estoy observando es, no solamente estoy viendo el grado de integración afectivo-motora, que siempre es muy interesante eh, ver cómo progresan en la manera de moverse y en la manera de, de entregarse a la vivencia, esto por supuesto, o sea, como lectura corporal, pero el detalle que, que, que quiero compartir contigo sobre todo, es el de la consigna. Fíjate tú que te voy, a, te voy a contar algunas de las cosas con las que yo me he encontrado en esta propuesta que estoy llevando a cabo, en esta investigación que estoy llevando a cabo, y, y te voy a contar que, por ejemplo, es muy interesante eh, recibir... Ellas no saben, por supuesto, las personas que están participando no saben que estamos repitiendo las mismas sesiones. Y entonces lo que observo es que en la rueda de intimidad verbal del día siguiente en la que eh, se está abierto el compartir de los sentires y las percepciones de la sesión anterior, pues ninguna de las personas habla de «ah, sí, esa sesión ya la hemos hecho», o incluso, ese ejercicio ya lo hemos hecho. Es curioso, porque comentan, sí, este ejercicio parecido ya lo habíamos hecho a veces. Y alguna ha dicho, sí, aquel ejercicio ya lo hemos hecho alguna vez. Pero queda como muy difuso, curiosamente. Y, y, se, y se vive como algo realmente nuevo. Entonces, yo pensando, digo, qué interesante cómo eh, cosas tan básicas es como la sincronización melódica, como, como la serie de fluidez, o los segmentarios, ¿no? que es algo que se hace como de manera bastante recurrente en las, en las sesiones, pues como que en estos cuatro meses... Apenas recuerdan esos movimientos, o si los recuerdan, los recuerdan como algo parecido. O, sí, es verdad, ya lo hemos hecho, pero no lo viven como algo repetitivo y aburrido. Esto es muy interesante. Entonces, lo que yo he percibido en mí, primero, que me cuesta, que me ha costado, como... Uh, o sea, la tendencia es, pues voy a cambiar la música... ¿eh? O, este, eh, o esta vivencia la voy a, a, a cambiar por otra muy parecida, pero o sea, y entonces no, me he regido para que sea exactamente igual, la música todo igual. Pero a la, o, al, en el momento de, de explicar la consigna, allí, aquí es donde yo no soy la misma, no soy la misma. Han pasado cuatro meses. Estoy en un lugar diferente, aunque las necesidades, dijéramos, de la, de, de, del ejercicio son, siguen siendo la, la integración afectivo motora. Mi percepción, mi percepción de cómo explicar el ejercicio ha cambiado porque yo no soy la misma. Yo he seguido estudiando, eh, me sigo formando, eh, he leído otras cosas que me han nutrido, he participado de esto, del otro, de más allá. Yo tengo un nuevo campo para ofrecer eh, información. Entonces, si bien es verdad que hay una parte como técnica de la vivencia en sí mismo, eh, mis consignas no son iguales y esa es la, una de las claves de que la vivencia no termine siendo la misma porque tampoco son los mismos ellos y ellas, los participantes. Pero mi interés radica en la consigna, o sea, yo como facilitadora, en la consigna. No puedo hacer dos consignas que sean iguales. Se parecen, pero no son iguales. Y entonces, ¿cuán importante es la consigna en sí misma? Entonces, esto es algo que, que siempre me llamó muchísimo la, la atención desde la misma formación de biodanza ¿no? ¿Cuán, cuán difícil es... Uh, Hacer la consigna, explicar el ejercicio. Y si bien es verdad que en la formación, pues pues eso, como que practicas y, en, y a, a hacer la, una consigna correcta, que se entienda para que los participantes no anden preguntando. Pero a ver, es que no he entendido qué has dicho, sino que sea una cosa concreta. Y sobre todo que esté basada en la biología, en, la biología, en el sentido de conectar con nuestra corporeidad desde lo biológico, que es, que es la base fundamental de biodanza. Entonces, ahí es donde en las formaciones podemos hacer esa práctica que mmm, bueno que es, la que, es, ¿eh? que es la que es, que cuando salimos de la formación y cuando empezamos a facilitar nuestros grupos es cuando nos vemos con, con esas grandes dificultades de explicar, poner palabras ¿eh? a aquello que que estamos ofreciendo en cada vivencia concreta. Esa es la gran dificultad. Porque poner la música con la vivencia, eso es algo que aprendemos, que ya está dado, que sabemos que funciona, o sea, que no, no que vamos seguras en eso. La clave es la consigna. ¿Cómo utilizo la palabra...? para que sea un mensaje, sobre todo en los inicios, para que sea un mensaje eh, lo más neutro posible, claro, preciso, que vaya a la corporeidad, no al cuerpo, sino a la corporeidad vivida, ¿sí? y no se vaya a otros campos, que solo podrán ir abriéndose en la medida en la que vayamos integrando el movimiento, ¿eh? en la medida de, de la práctica y de la progresividad y de la constancia de los participantes en venir y en todo eso. Y entonces, esta... esta... Esto que se puede vivir como un problema, porque en realidad hay muchísimas personas que cuando salen de, la, de, de titularse eh, y en sus primeros años, pero incluso también llevando tiempo, eh, eh, facilitando, porque esto no, no, no, facilitar espacios biocéntricos es una, un aprendizaje eterno, porque estamos facilitando eh, la vida o sea estamos a facil... somos servidoras de la vida entonces es eterno la vida es una constante evolución y siempre estamos evolucionando y, y, y atentas con esto que siempre estemos evolucionando que no nos quedemos con que ah, ya lo sé y allí me quedo anclada y allí malamen. porque es cuando nos uh, creemos que estamos en un lugar de poder y... Y no es el caso, ¿eh? no es el caso de la facilitación de biocéntrica, no es el caso. Eh, entonces es una constante evolución. Así que la consigna en sí mismo es una constante evolución. Enseñar a, a, a dar consignas adecuadas es algo que solo va a tener eh, sentido cuando honramos la palabra en sí misma, cuando ejercitamos la escucha de lo que digo, la coherencia de lo que digo, la la verdad. De lo que digo. Entonces, es un ejercicio constante de escucharme, de entenderme en todos los aspectos, desde la base biológica, enfocada en la corporalidad, no en el cuerpo, como ya he dicho la corporeidad vivida, que esto ya solo esto ya es extraordinario, solo esto ya es extraordinario, y a partir de esta base biológica de la corporeidad, a partir de ahí es donde podemos empezar a, a ampliar el campo del conocimiento con otros campos, con la mística, con las neurociencias, con la psicología con la antropología, con otros campos que pueden aportar alguna cosa, pero sin eh, desfocalizarnos en, en esta escucha. Cuando nosotros eh, estamos facilitando consignas, estamos facilitando la consigna en sí mismo, es el primer paso a la vivencia. Con la consigna, ya se está ya el participante ya está vivenciando. Es el primer paso, es la antesala de la vivencia del movimiento corporal. Y no diría antesala, incluso diría, o sea, es, es, es el, el, el contacto. Porque la palabra, recordemos, que es vibración sonora, por tanto, es movimiento en sí mismo. Y hace un efecto de emoción, emotion, movimiento al fin y al cabo, que es vida. Con lo cual es muy importante. ¿Cuál es el lenguaje de biodanza para la consigna? Gran tema, gran tema este gran tema y te voy a contar que eh, este, el, el, el sábado pasado estamos al lunes, pues el sábado pasado el día 28 si no recuerdo mal el número participé en un encuentro online eh, con Sancler Lemos que ofrecía pues un un compartir enfocado en la trascendencia a partir de unos escritos que se, que se de, de, de, su, de su módulo en, en una de las escuelas de Mar de Plata, si no recuerdo mal, que se empezaron a transcribir la, el módulo con toda la sabiduría de San Clerlemos. Lemos. Entonces, a partir de ahí se ha hecho. Unos, unos escritos que en forma de libro, y se está abriendo la posibilidad de, de leerlos, estos escritos que se, que se envían en PDF, y, y el otro día pues abrió la posibilidad, Sancler y la gente que está trabajando con ello, por supuesto, que es un trabajo enorme, es una labor amorosa. Exquisita, ¿eh? o sea, bueno, exquisita, cuidado, porque en Brasil exquisito es una palabra fea, o sea, mmm, excelente, ¿eh? diríamos. Bien, entonces, uh, con Sancler, que es uno de los grandes de la biodanza, como tantos otros, que estuvieron con Rolando Toro, que estuvieron con él, co-creando. ...la biodanza... ...y a la vez de aprendiendo... ¿no? ...pues... ...entendí... ...perfectamente... ...la importancia... ...de la consigna... ...en Rolando Toro... ...por qué... ...Rolando Toro... ...en un inicio... ...no había rueda de intimidad verbal... ¿Por qué? Y esa parte Rolando la usaba para explicar la teoría. Porque las consignas de Rolando Toro, igual que la parte teórica, eran profundamente significativas en sí mismas. Estaban cargadas, en el buen sentido de la palabra, estaban eh, llenas. De significado, de un significado profundo que apuntaba a la corporeidad. Y entonces, muy interesante cuando eh, San Clerc-Lemos, en, en la hora y media que estuvimos, o sea, diez, no, casi dos horas eh, que estuvimos en, la, en, la, en el conversatorio, bueno, no, no, no en un conversatorio en realidad, eh, sino en, en la plática eh, absolutamente maravillosa y, y Sabia de Saint-Clair Lemos, en una de las cosas que dijo fue que en Biodanza él considera que no es necesario hablar de divinidad porque el humano en sí mismo ya es divino. Entonces, qué interesante esto cuando hablamos del sentido de la sacralidad de la vida. Y esto me hace, me hace recordar en la mística, en, las, en María Magdalena, en, en, el, en el evangelio apócrifo de María Magdalena y en los místicos, en las místicas más bien, agnósticas, eh, que hablaban de, de el humano auténtico. Entonces, ¿cómo, cómo incluir Toda esta sabiduría en la consigna para que el participante y la participante vivencien desde ese mismo lugar. Entonces, la única forma de que esto se dé es haciéndolo, es haciéndolo, pero sobre todo escuchándote, escuchándote lo que dices y cómo lo dices, la coherencia con que lo dices la coherencia de pensamiento sentimiento y acción y la acción no es, no es un discurso, no es algo que tú puedas aprender que te enseñen en un manual eso se dará en un principio como un como un apoyo, ¿no? como, o sea, como, como hacemos en biodanza, como una muestra. Pero el, el arte de la consigna es en sí misma la práctica que se va generando en la medida que vas haciendo la consigna y vas aprendiendo del arte de comunicar, que es el arte de la coherencia existencial. Porque es en la palabra en la que creamos realidades. Es con la palabra que significamos. Y entonces me parece muy interesante y también muy interesante que al principio de... De lo que Sancler Lemos dice la biodanza romántica, que es la original, <risa> en la que los participantes no son clientes, sino que son humanos. Con los que estamos co-creando realidades hacia un mundo mejor, pero no un mundo new age No sino un mundo auténtico, donde aquello que aprendemos nos sirve no solo para acumular conocimientos, saberes, experiencias, sino para transformarnos. Porque cuando nosotros nos transformamos se transforma el exterior. Y esa es la clave de este tiempo. Como te decía, que al principio no era solo... Música, movimiento, vivencia. Eran cuatro. Música, movimiento, vivencia y consigna. Mira tú. Y a mí me da pleno sentido que sean cuatro, porque en realidad son cuatro las direcciones, cuatro los elementos. Cuatro, los ángulos del cuadrado, que son el símbolo del humano en geometría sagrada. Entonces me da sentido, me da sentido. Así que la consigna es muy, muy importante. Y, y todos lo sabemos, cómo yo con la consigna modelo la diferencia. Fíjate. Bien. Espero que, que estas reflexiones que comparto contigo te inspiren. Y sigamos. Entonces, llegado este momento, quiero contarte lo que te estaba contando al principio, que te pedía que te quedaras hasta el final. Que es, que... Eh, estamos desde el, el agosto del 2022, o sea, del año pasado, eh, empezamos a, eh, a crear un, una propuesta de grupo de apoyo para facilitadores noveles o facilitadores de biodanza, incluso en que estén en el último año de formación de biodanza. ¿Para qué? pues para apoyarnos, para apoyarnos los unos a los otros con las, nuestras experiencias, con, con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres, con las cosas que investigamos, con todo, eh, para apoyarnos en el camino de facilitar, porque el camino de facilitar es un viaje de iniciación en realidad. Y puedes vivirlo en solitario, que es una opción, o puedes vivirlo en compañía, en comunidad, biocéntrica, que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque crecemos todos, crecemos todos al compartir. Entonces, nuestro grupo, que empezó, como te digo, en agosto del 2022, pues no solo crece, sino que... Eh, mmm, crece hacia adentro, o sea, en profundidad, en sostén, en, en, nos estamos sosteniendo y ha surgido la, uh, el impulso de, pues de seguir creciendo. Y para ello hemos abierto la tercera edición del de grupo de apoyo, que consta de cuatro aulas que no solo te van a ofrecer un material pedagógico biocéntrico muy interesante para que tú uses en tus, en tus grupos y en, en la gestión de tus grupos, sino que también te van a dar la puerta, si tú quieres, a participar en el grupo de apoyo que, eh, que tenemos en Telegram. Pero solo puedes entrar al grupo de apoyo si haces este curso de cuatro de cuatro aulos, para que todos partamos desde el mismo lugar entonces quedan abiertas las inscripciones y te voy a decir que las fechas para que se va a dar el curso de apoyo de grupo de apoyo para facilitadores es el, los lunes de febrero que son el 6, espérate, 6 13 20 y 27 es un curso online y el horario es de 20 a 22 horas en la península ibérica. Entonces tienes que mirar tu franja horaria allí donde estés, por si quieres participar. Si te interesa, escríbeme a mi correo electrónico, aquí te lo escribo, aquí abajo, y, y te indico cómo, cómo hacer para inscribirte. Recuerda que es eh, la primera clase es el día 6 y tienes tiempo para inscribirte, para inscribirte hasta el día 2 o 3 como máximo. Así que si, si te interesa, pues no pierdas tiempo. Bien, seguimos. Muchas gracias por estar ahí. Estoy muy feliz de, de todo. Amor y servicio. Hasta la próxima.